Estamos con la compañera Natalia para que nos cuente cómo la aplicación de las últimas resoluciones le han modificado sus condiciones laborales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia, yo soy profesora de Geografía eh, en el CPN 34. Y con respecto a eso, puedo decir que las últimas resoluciones, las últimas resoluciones eh, que más o menos constan desde, se, desde septiembre a esta parte, septiembre del año pasado a esta parte, eh, lo que vienen a hacer es legitimar un proceso que ya se viene dando a partir de eh, la pandemia y la virtualidad eh, con estas últimas con esta última resolución más sus disposiciones posteriores de febrero y de marzo lo que básicamente nos pasa es una sobrecarga laboral extrema eh, y con ello un deterioro total de nuestras condiciones laborales eh, lo que aparece con la última resolución es eh, legitimar eh, lo que venía haciendo o lo que va a estar próximo en la reforma que tiene que ver con las trayectorias socioeducativas individualizadas, contextualizadas y situadas, por un lado, y por otro lado, en relación a esto, la sobrecarga laboral que esto conlleva, porque yo tengo que dedicar uno por uno a mis estudiantes con planillas, con seguimientos. Pensemos que, por ejemplo, un profesor de Ciencias Sociales tiene alrededor de dos o tres horas cátedra por curso. En 36 horas hablamos más o menos de entre 10 12 cursos promedio. Hablamos de 250 estudiantes que un solo profesor, por ejemplo, de Geografía, tiene en su carga completa de 36 horas. Imaginemos hacer un trabajo de intensificación y de seguimiento de trayectoria socioeducativa individualizada y contextualizada toda la sobrecarga laboral que esto conlleva. Esto ya estaba escrito, esto está escrito en la, en la reforma del, del nivel medio y con esta resolución, la 686 más sus disposiciones, eh, ha quedado ya legitimado previa a la implementación de la reforma. Nos aumenta la cantidad de números de estudiantes, porque a su vez aparecieron eh, y se legitima eh, los estudiantes en proceso, entonces eh, yo como docente me tengo que hacer cargo de mis, mis 250 estudiantes eh, que me toca este año, más toda la situación de los en proceso de estudiantes de años anteriores, que podían o no haber sido mis estudiantes porque también le pudo haber tocado eh, ese proceso a otro profesor. Esto en el caso de que hablamos de materias que tienen el mismo nombre, pero también nos ha pasado que el ciclo básico tiene educación cívica y alguna otra, me viene ahora a la mente de educación cívica, y después en el ciclo superior educación cívica no está más. Por lo tanto, le quedan en proceso un montón de estudiantes con educación cívica y de onda hemos tenido que salir profesores a, a cubrir esa, esa situación tratando de intensificar esos procesos educativos de estudiantes que en realidad, eh, desde el punto de vista laboral, no nos correspondería. Eso también genera sobrecarga laboral. Después tenemos eh, que con estas resoluciones eh, se ha sumado un montón de trabajo administrativo que genera sobrecarga laboral, no solo para los docentes, para los preceptores y preceptoras y para Secretaría eh, Ni Que Hablar. Eh, después esto también a su vez genera malestar institucional porque hay una permanente incertidumbre porque nosotros no tenemos ya definido eh, cómo va a ser año a año ...los procesos de acreditación, de evaluación... ...van sacando resoluciones parche... ...nosotros sobre la marcha tenemos que ir adecuando... ...los calendarios escolares, los procesos pedagógicos... ...las planificaciones... Eh, ...de hecho por ejemplo este año no sabemos... ...si seguimos con los en proceso, si no seguimos... ...cómo se va a acreditar, cómo no se va a acreditar... ...mesa de examen de julio, o sea hay una incertidumbre total al respecto... ...y van saliendo siempre estas resoluciones parche... Eh, ...las trayectorias socioeducativas... ...el seguimiento contextualizado y situado... Eh, los calendarios escolares situados, también complican a los docentes eh, y a las docentes que trabajan en 4, 5, 6, hasta 7, 8 escuelas, porque cada escuela empieza a tener que organizar y a resolver sus situaciones administrativas pedagógicas en función de este supuesto calendario académico situado. Imaginémonos lo que significa para un docente que tiene 6, 7 escuelas, tiene un calendario y un proceso situado en cada una de estas escuelas. Digamos... Todos estos cambios que eh, recaen en sobrecarga laboral de todos los sectores eh, institucionales eh, no son más ni menos lo que ya está plasmado en el nuevo diseño curricular. Eh, se impusieron, se implementaron eh, con la pandemia y lo van legitimando y regularizando a partir de estas resoluciones y disposiciones.